Vale, Aniaseo. bueno estas son unas preguntas para la clase de entorno de negocios en, en los países Asia-Pacífico, eh, pues como nos interesa a los ponientes de, del grupo es tener un punto de vista eh, o una perspectiva diferente más nativa a, a lo que queremos exponer en, en la clase. ¿Eh? Entonces, empezaremos. La primera pregunta es, eh, usted me contaba que había estudiado en, en Corea y sí. parte de su infancia, supongo, y en Latinoamérica también. La primera pregunta es, ¿Qué fue lo más impactante para usted al cambiar del sistema educativo coreano al sistema latinoamericano? Bueno, al pero, sistema educativo latinoamericano. Uh, pero si sí tuve la oportunidad de ver el sistema de admisión a la universidad en Corea y en Estados Unidos. Creo que entre Corea y Chile no hay tanta diferencia, pero Corea y Estados Unidos creo que hay varias diferencias. ¿Puedo hablar de ambos? Um, Creo que lo más notable en el caso de, de Corea, es como todo está, todo está como demasiado basado, uh, basado en puntaje. Uh, y la razón okay. a, a que me refiero es que, me acuerdo cuando apliqué a la universidad, eh, mis padres no pueden entender el sistema eh, de admisión a Estados Unidos, porque eh, mandaba varios documentos. Yo mandaba documentos que ellos pensaban que no tenían nada que ver con la universidad. o ensayos y todo eso. Porque, ¿Documentos? ¿Cómo? ¿De qué clase? Por ejemplo, ensayos. Ok. Esas, uh, ensayos, referencia, otro amigo. Y todo lo interpretaban a la manera coreana. Um, porque. En, especialmente en los, en los 90 en Corea, los 2000, todavía el sistema de admisión estaba todo basado en puntaje, o sea, uno va y toma la prueba, la prueba de aptitud, creo, aptitud obtiene un puntaje, uh -huh. aplica a una universidad, todas las personas que aplicaron a esa universidad, se da un puesto, basado en el puntaje el número uno, número dos, número tres, hasta, y llevan hasta la familia, que si yo la universidad quiere aceptar a 500, pues cortan en 500. A, así funciona en, pero hay muchos países típicos, pero en Estados Unidos no era así, ¿no? Ok. Entonces, uh -huh. y ese, o sea, en Estados Unidos creo que se pueden dar el lujo de hacer eso porque hay tantas universidades y... Hay un poco de concentración, de concentración de fama en las universidades más eh, altamente calificadas, pero igual está Ajá. más dis distribuido, más descentralizado que, que en otros países. Hay menos presión de ir a las mejores universidades, pero en Corea, en Corea eh, la presión está en ir a la, a la universidad número uno. Entonces, esta, esa creo que es una diferencia muy grande, que define mucho de lo que ocurre en la educación. Y de ahí viene tanto el estrés, uh -huh. de, el estrés de no tener el puntaje alto. El índice de suicidios. Suicidios, y, y todo eso, porque ir a la universidad de puntaje más alto está relacionado con el trabajo, tener oportunidades de la vida y <coughs> um, okay. Ese era, creo en que Corea. era el aspecto más diferente. Y hay mucha gente eh, gente en Corea que se le hace, le hace muy difícil entender esa idea de que puedes entrar a la universidad no completamente basado en los puntajes. La gente se lo trata muy de imaginar bien. y no, no lo pueden imaginar porque piensan si no es basado en puntaje, es que no va a ser objetivo. no es objetivo, la gente va a estar como... Descontento ¿no? de los resultados. Así, ¿Por qué mi hijo entró y mi este fulano entró y tenía lo mismo punto? Esto es favoritismo. Y los padres están ahí. Okay. Entonces. Uh -huh. Ese es el, la diferencia creo que más grande. Me acuerdo que cuando vine de... Otra otra cosa que me... Cuando me vine de Corea a Chile. Corea había mucho, mucha obsesión por... Estandarizar las cosas, como que todos tienen que ser iguales. Entonces, yo era zurdo, con la mano izquierda y me lo uh -huh. corrigieron para escribir con la mano derecha. Ah, escribir todo... esto. ¿Era incómodo. algo mal visto? ¿Ah, cómo? ¿Era algo mal visto? Sí, algo así. La idea era que la mayoría eran, eran, eran diestros. Y las personas zurdas iban a tener eh, más dificultad adaptándose a la sociedad. Eso es lo que pensaban, creo, la gente. O sea, a todos los, corregían, a todos los zurdos los corregían a ser diestros. Pero cuando fui al Chile, ahí okay. decían, oh, pero qué, ¿qué tiene? Cada uno es diferente y que sea como, como sea. Y <risa> le dijeron a los padres, deje que sea zurdo y que escriba zurdo. Así que cambié de nuevo de mano cuando vine En cuanto otra pregunta, en cuanto a la educación privada y la educación pública en Corea, eh, la calidad eh, cómo se diferencia, o sea, en calidad son mejores las privadas o las públicas o no tienen punto de diferencia. Ajá. Um, Digamos en una universidad. ¿Ah? ah, universidad pública y privada. Y uh, privada, ¿cuál es la diferencia en calidad, en calidad ajá. de la educación? No estoy seguro cómo es el caso en, en Corea. Uh, en Corea creo que es parecido a Chile, en que las mejores universidades son las públicas, pero hay algunas privadas que también están, como diríamos, ranqueadas. Pero en Corea el problema más grande de la educación privada son los hagwon, los institutos que a que la gente va cuando están en las primarias y secundarias. ¿Eso es refería o se refería a universidades públicas? Y... Ah, también a esa parte creo que se llama el Junior College. ¿El qué College? Pues Junior College, que le llaman en... que es cuando van a los institutos como, como una preparación para entrar a la universidad. No, nunca los he oído referir, ¿No referidos como Junior College. Típicamente, o sea, no sé cómo le dicen en Latinoamérica a los Jaguans en Corea. En Corea se dice Jaguan, en Estados Unidos. La okay. gente reconoce que estos jaguan privados, es una mu forma muy única de Corea. Y no pueden traducirlo, dicen jaguan. Uh -huh. <ríe> tal cual. No sé cómo okay. lo dicen en, en Latinoamérica. Entonces, um, esa. Es como educación. Educación aparte de la que te brindan. Claro. Eh, digamos, o sea, típicamente, en, en, en el colegio. Eh, o sea, típicamente. Uno va al liceo, a la secundaria, por ejemplo, digamos en uh -huh. tercero medio. Porque en Corea el sistema es seis primaria, ¿Sí? tres medio y tres alto. En año. Sí, en año. Igual al final, al final uh -huh. igual son 12 años, pero se divide, así. Entonces, cuando uno está uh -huh. en tercero alto, Qsam. Bueno, en. Pero en akyo no está, por ejemplo, típicamente. Va al colegio, creo que sale al colegio a las 5, a las 3 de la tarde, y después de salir al colegio van a uh -huh. institutos, típicamente van como a dos o tres es matemática, cosas así. Y um, uh -huh. después de ir al instituto... Como refuerzos. No, no son refuerzos, uh -huh. son... van a ese instituto para aprender más <ríe> de lo que aprenden en el colegio. Ok. Sí, para aprender okay, cosas más okay. avanzadas. Y después de ir eso, uh -huh. como, a las, qué sé yo, como a las 7, 8, 9 de la noche, eh, a menudo van vuelven al colegio, porque en el colegio tienen un programa supuestamente opcional, um, donde los estudiantes no están supervisados por, por maestros que ellos están, están simplemente estudiando por su cuenta, supuestamente. Y casi todos van... Uh -huh. A estas, y eso dura hasta como medianoche. Y casi todos van típicamente porque los padres generalmente no le dejan no ir. Entonces, uh, ese es el día: se levantan a las, a las seis, van a la escuela, van a Japón, van a, la, a las sesiones independientes de estudio en la, la escuela de nuevo, y ahí vuelven a la casa. Entonces, eso es en, en, en educación. En, Utoma es la, los últimos tres años. Pero yo me acuerdo, yo estaba en primero básico en Corea. Iba a dos hagwon, a un jagón de piano uh -huh. y a un jagón de taekwondo. A un jagón de mat... sé eran dos o tres. Y yo estaba en primero básico. Tenía ocho años. <risa> sí. uh, y, y el me, problema es que. Un dato que... ¿Mm? Encontré un dato que decía que la educación, o la escuela primaria, Ajá. Eh, era gratuita, que es más o menos, que comprende la edad de los 13 a los 15 años, ¿es Ajá. real? ¿Es gratuita? La educación es gratuita hasta los 18 años, hasta graduarse de la secundaria. Ah, ok. Pero obviamente existen entidades privadas que también ofrecen. Claro, hay, hay escuelas privadas servicios. también. Pero la escuela pública es gratuita hasta los hasta graduarse de la secundaria ¿Y, y la diferencia entre calidad es mejor una privada o una o una pública. Eso, eso depende. Hay, um, entre las escuelas públicas hay escuelas rankeadas también están calificadas altamente y obviamente esos son difíciles de entrar uh -huh. um, para eso también hay competencia o sea como le dije está el uhunakyo chunakyo y chudunakyo seis años tres años tres años para entrar a una buena universidad parece dicen hay que ir a una buena a un buen judónakyo uh a -huh. una buena ¿tarea? ¿tarea? Y para, uh -huh. <risa> <hay una> <risa> y para ir a un buen judunaquio, hay que ir a ah, un buen chungaquio. Porque hay una más. Y para ir a un buen judunaquio, hay que ir... Ah, y para ir a un buen judunaquio, hay que tener un alto puntaje en la prueba Porque algunos judunaquios tienen pruebas de admisión para el judunaquio. No para la universidad, para Uy. el liceo, para la secundaria tienen pruebas de admisión. Y, uh -huh. y para entrar a un buen chunakio y, y todo eso sigue hasta por ahí como los cuatro o cinco años. O sea, esa carrera para llegar, para llegar, uh, esa, esa carrera que dan, que dan los padres a los niños para que rindan mejor en los estudios, empieza cuando tienen unos 4, dos, mm. tres años. Está ahí, están empezando a ir. Y ¿Si me costo? imagino... Me imagino que los costos a los que vienen, pues someterse de alguna manera a la familia, una familia en promedio, para, digamos, para encubrir a, a, a que los hijos accedan a este tipo de educación, deben ser muy altos, ¿no? Dependiendo del, del tipo de, no sé, de adquisición que tenga la familia. Claro. O algo así, no sé claro, si me entiendo. Claro, claro. Hay mucho dinero que se gasta en educación privada, debe ser un una industria muy grande, muy grande en Corea, y cualquier okay. cosa vende bien cuando, dice, cuando le ponen la etiqueta esto es bueno para la educación, entonces van de, lo, de la leche, leche que desarrolla tu cerebro, caramelos, a los helados, música que desarrolla tu cerebro, todo tipo de cosas raras, les ponen etiqueta de esto es bueno para la educación, le ponen algún supuestamente estudio académico y lo venden bien. Me acuerdo cuando, okay. uh, en los años, no sé si, creo que todavía lo hacen, Hay, eh, pero en los años 90 era muy fuerte esto, Habían ¿cómo se dice? ¿Multi-level marketing? ¿Conoce eso? ¿Multi-level marketing? ¿Mortal? ¿Multi-level marketing? O sea, uh, ¿conoce Herbalife? ¿No? Sí. sí. Ah, ok, ok, ya, ya entiendo. Ya lo conoce, uh -huh. o sea, uno tiene que entrar, eh, sí. comprar un montón y venderlo a sus amigos. Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. eh, existían esquemas así, pero en torno a la educación. Entonces, uno... Estaba en una tal compañía Que vendía, por ejemplo, libros para, Supuestamente para la educación uh -huh. Tiene que vender Qué sé yo, 100, 100, 100 Paquetes Lo vendían a sus amigos ¿no? Los amigos los compraban porque pensaban que era bueno para uh -huh. la educación Y también porque pensaban Querían ayudar a su amigo Me acuerdo, mis, mis padres también compraron ah, Ocho 8, 8 paquetes de libros <ríe> um, que nos trajimos a Chile en barco cuando venimos. y no eran tan malos o sea tenían calidad eran libro de historia libro de ciencias uh -huh. cosas así en calidad pero eran creo que eran uh -huh. bastante caros que... porque como, como le dije cualquier cosa cuando lo, lo etiquetan como para la educación y le sube el para la educación precio es costoso mm. Ah, entonces eso de las escuelas uh, públicas y privadas, que, uh -huh. uh, creo que en la educación la primaria y secundaria no hay tanta distinción entre que el público es más caro, que el, o sea, que el público es más bueno, que el privado es más, más bueno. Hay privados creo que no son tan buenos, también públicos que no son tan buenos, ambos lados. Eh, en los públicos Mucho. hay una... Ha habido muchos intentos de tratar de reformar la educación en Corea, entonces ha habido muchos experimentos, muchas cosas. Ahora hay muchas uh, escuelas públicas que han sido especializadas. Especialización para gente que son como súper inteligente, especialización para idiomas extranjeros, especialización para varias otras cosas. Hay algunas okay. especializaciones que son como ya como carreras de computación, ingeniería cosas entonces entrar a espe sí, escuelas ajá. especializadas que están rankeadas altamente también es difícil son, esos son todos públicos han sido resultados de, uh -huh. de intento de reformar la educación pero okay. creo que esto en, Chile, de... en Chile también se ve eso me imagino cómo en, en Chile en Chile también se ve lo mismo pues esa como separación entre lo público y lo privado y que lo público a veces se cree que es mucho, es mejor. Ajá. O sea, en mi caso, en Colombia, Ajá. Eh, las universidades privadas eh, son como pioneras Ajá. Eh, siempre. Y las públicas eh, están siempre como por detrás. Eh, pisándole los talones, no sé si me entiendas Ajá. a las privadas, pero siempre tiende a verse como que si es privado es mucho mejor, porque si tú pagas más se supone que vas a tener mejor calidad. Ah sí. O sea, <risa> todo equivale al monto que tú pagues. Yo fui o sea, a si la tú, universidad. tú más en... pagues se supone. ¿Eh? Ah, qué ¿sí? interesante. Yo fui a la universidad en Chile en, eh, por por medio año. Eh, Básicamente porque no tenía nada que hacer. <ríe> porque yo uh -huh. apliqué a universidad en Estados Unidos. La universidad en Estados Unidos empieza en septiembre, pero uno se graduaba del liceo en diciembre. Por nueve meses no tenía nada que hacer. Entonces fui a aplique a universidad. Uh -huh. Y que yo me acuerde, había mucho más... Uh, ¿Cómo digamos? Reconocimiento social a universidades públicas. ¿sí? La mayoría en públicas, pero creo que la Universidad Católica, la PUC, era... La única privada, creo que es privada, ¿no? La única privada que la ah, que gente le conocía, ¿Sí? ah, este, este es bueno. Pero los demás, Universidad de Chile, de todas esas eran todas públicas. Y yo vivía en una región, no en, en, mm -hmm. en la capital. Ahí eh, la, me la me universidad entiendo. pública de, de la ciudad era la, la, la más reconocida. ¿La más reconocida? No, pero en Corea no creo, creo que no hay distinción tanto de eso. Hay públicas y privadas y entre las, las que están arqueadas, hay, hay, hay buenos en ambos lados y hay malos en ambos lados también. No, aquí también se ve eso. O sea, ah, hay unas públicas okay. que son muy buenas y Ajá. otras que no mucho, y unas privadas que son demasiado que son muy buenas también, pero hay otras que no. Ah. Pero pues siempre se tiende como a imaginar que lo privado, si es privado, es mucho mejor porque claramente la inversión que tienen esas universidades uh -huh. es mucho más alta. Entonces van a tener muchas mejores herramientas que te van a ayudar en tu educación. Es más que todo eso. Las universidades públicas en Chile son súper baratas. <risa> Las privadas son las caras. No, sí, pero... lo público siempre es económico. Sí, pero ajá. porque las públicas se financian con lo, con el fondo de gobierno, ¿no? Sí. Sí, en el caso de, de nosotros pues es un poco eh, difícil, eh, la corrupción no, no es muy buena y en mi país pues es muy notable eso a la hora de, de ver las inversiones que realmente han hecho y pues se roban la plata, como se dice. <risa> popularmente, y no se ve nada en la inversión en las públicas. O sea, es, al acceder a una pública, tal vez sea un poquito más complicado en, uh -huh. en, en, en Colombia. Eh, es porque el examen es mucho más riguroso, porque, pues, también hay mucha competencia, eh, que al ingresar a una privada, porque simplemente en una privada tú llegas y pagas el semestre y ya estás adentro en la universidad. No tienes que acceder hacer un examen para, para ingresar. No sé si eso también, o sea, se vea en, en, en, en Corea o en Chile. Hola. No de que en las universidades públicas... Ajá. O sea, las universidades públicas tienen su examen de admisión, sí. Pero en las universidades privadas, digamos acá, simplemente tú llegas y pagas tu semestre y no hay necesidad de ninguna prueba de admisión. Simplemente lo, a, lo que las universidades privadas les importa es que... Tu padre. Uh, bueno, eso depende de la universidad no. O sea, por ejemplo uh, Bueno, recuerdo Por ejemplo, la ciudad donde yo estaba <coughs> Habían universidades privadas Que no eran tan famosas que, que eran menos competitivas Pero igual había que, que, igual había que Mandar el puntaje y todo eso Y había un proceso de admisión Pero por ejemplo, la, la PUC La Universidad Católica hago, Era súper competitiva y había que apagar Y la mayoría no quedaba etcétera Colombia también, hay recientemente en el otro que aprendí que había una universidad privada muy famosa, ¿cómo se llama? ¿La Javeriana? La Javeriana, pero la privada, más famosa pues? es la de los Andes. ¿Cómo dice? Sí, esa es privada, claro. La de los Andes y la Javeriana. ¿Esos son competitivos? La, Javeriana, ¿no? la de los Andes es mejor. Eh, pues, de cierta manera, digamos... Las personas que ingresan a, a este tipo de universidades, eh, digamos la de los Andes o la Javeriana, que son privadas, son personas que, como de la élite, eh, hijos de senadores o hijos de famosos. O sea, tiene un montón de dinero. O pero, pero también tienen puntajes altos, altos, ¿no? Entonces, también hay un proceso de admisión. Eh, Sí, también tienen puntajes altos, pero muchas veces digamos que manejan, eh, como te digo, la corrupción dentro de las universidades. Ah, el favoritismo. Okay. Si tú tienes la plata, pues tú pagas. El favoritismo, exactamente. Si tú tienes la plata, pues si tienes el dinero, eh, entras. Ajá. Si tú no tienes tanto dinero y tienes que acceder a un crédito para, para pagar tu, tu universidad, uh -huh. pues eh, tienes que pasar por el examen. Así, no sé si. Ah, otra. Sí, en cuanto al financiamiento, ¿hay alguna especie de, de, de banco que les brinde, digamos, a los estudiantes que no tienen recursos, que quieran entrar a la universidad, que les brinde apoyo? ¿En Corea? En Corea, sí. Digamos, en Colombia hay un, una entidad bancaria que se llama LiceTex. Ajá. Que es una entidad que le hace que hace préstamos eh, a los estudiantes que no tienen recursos para, digamos, se, se van a trasladar de, de alguna ciudad pequeña a una ciudad más grande donde, digamos, está la universidad, está una mejor universidad. Pero pues claramente no tienen el recurso para trasladarse ni para sostenerse eh, pues los recursos de vivienda, alimentación y eso. Entonces, lo que hacen los estudiantes es endeudarse para poder eh, pues, ingresar a la universidad. ¿Eso pasa en Chile no, también? No sé si en Corea pasa eso. las privadas como la Corea. Sí, bien, eh, la principal forma de financiación es, es el préstamo. Uh -huh. Está haciendo cada vez más. Bueno, no por, por más de 20 años ya, ya ha sido un tema muy... Controversial. y Muy grande en, porque la visión el costo de admisión sigue subiendo, sigue mm -hmm. disminuyendo la disponibilidad de... En Estados Unidos la cosa es muy diferente, hay muchas universidades que tienen un montón de fondos y típicamente hay paquetes bien generosos. Y típicamente hay como tres tipos de paquetes eh, de apoyo financiero y el préstamo es como la última opción. Típicamente dan otras cosas. Mm. Interesante. Típicamente les cuentan. <ríe> les cuentan la, el costo de emisión. Wow. No, um, aquí los estudiantes se tienen que deudar y, y a intereses <ríe> bastante altos. Estoy familiarizado en, con eso. A trabajar en... para pagar el crédito. Sí, sí, estoy Ajá. familiarizado con eso en Chile. Estuvimos, me acuerdo que estuvimos haciendo protestas por eso. <risa> 2001. No, en Colombia no, no ha pasado. De hecho, ese banco es controversial porque ahorita supuestamente como que van a sacar una ley donde esa deuda, si le llega a pasar algo al, al, al, pre al, que, al, digamos, al estudiante que, que, que prestó, eh, no sé, algún accidente, la familia se queda con el... la familia hereda esa duda. Ah. O sea, es complejo. A diferencia, digamos que de una pensión acá en mi país, que sería como más lógico que si le pasa algo a esa persona, pues la familia hereda esa pensión, ¿no? En este caso, en el caso colombiano, no. no. Se, se piensa quitar eso. O sea, si se muere la persona, ahí queda la pensión. La familia no tiene derecho a nada. Pero en las deudas, sí. Las, las deudas y las heredas. Pero el, es bastante complejo. Volviendo a lo del el sistema de educación en Corea, o sea, en realidad, el sistema de educación de Corea, en sí, el problema raíz no está en la educación, está en la economía. La economía. Um, uh -huh. Hay una estructura económica que solamente se beneficia a una élite, a, a una minoría de élite en la sociedad, uh, específicamente, uh -huh. típicamente gente en altos puestos en las educaciones. Es la, la única minoría que se beneficia del sistema de educación y gana mucho dinero. Pero todos los demás, gente que está medio bajo en la corporación, trabajando en una compañía pequeña, Propio. En Corea hay mucha gente que tiene... Es muy difícil. En cuanto a esa parte, una pregunta. Eh, esa competencia de, de los negocios, digamos, ¿qué tan fuerte es? Porque entiendo que hay unas corporaciones que la Chebol... Chebol Ajá. Ah, sí. <ríe> Ahorita de <¿dónde> la Chebol. <ríe> que... Ajá, que ajá. son, digamos, ajá, que abarcan que abarcan muchos eh, mercados ¿Sí? que están en, en tecnología, que están en construcción, en fin, etcétera ¿Cómo, digamos, esa competencia, si de pronto usted tiene conocimiento de, para una persona que quiere iniciar una empresa que, que esas grandes corporaciones no las absorban? me imagino que es difícil. Claro. No sé si claro. me entiendas. <ríe> claro, es, es difícil. No sé sea, demasiado en detalle en ese punto, pero en general, uh, el tema de economía y beneficia favorece a las, a las grandes corporaciones. Y um, en general uh -huh. es más, más difícil para en, en otro ámbito. En y también, económico. digamos, en la parte de... Que, digamos, para, para una persona en, en Corea, bueno, eh, estudia, se mata estudiando toda una vida para obtener un trabajo en esas corporaciones, en la Chebong, digamos, en Samsung, en Hyundai Claro, claro. Y que, <ríe> venga, ese, es como, ese es como el final, la, la felicidad de ellos y es la estabilidad que le quieren dar también, como, como mostrar a la sociedad también, Ajá. de parte porque tengo entendido que el, pues los coreanos se dejan, como, ¿cómo se dice? Mm, ¿Por el que dirán las demás personas? O sea, no sé cómo... No eso, es, eh, eso es el otro aspecto. Mm. En coreano se dice chemian Es el que dirán. Ok. El que dirán, eso. Y digamos que si tu, tu hijo entra a... No o sé, a trabajar en una de esas grandes corporaciones, ya la familia entra a la élite uh -huh. o algo así. ¿Es así? Eh, sí. Pues hay menos, hay un, está disminuyendo la oportunidad de movilidad social. A través de la uh -huh. educación, a través del trabajo y todo eso, la, las oportunidades están en... disminuyendo. En general, hay mucho desempleo. Um, hay muchos jóvenes wow. que no pueden encontrar trabajo. Incluso van a una universidad bastante buena, pero igual no pueden encontrar trabajo y terminan trabajando en, en algún trabajo que no paga bien, que no, no se reconoce como buen trabajo. como Típico trabajar de part-time en una. ¿cómo se llama? Las tiendas donde venden, uh -huh. venden vidas, bochilas y todo eso. Uh -huh. Registro. Uh -huh. Entonces hay, y especialmente entre los jóvenes, el nivel de la tasa de desempleo es más alto. Uh -huh. Entonces ¿Ha habido estudios en que para una gran mayoría de jóvenes eh, en, los, en sus años 20, cuando es? ¿Hace como? 10 años. Un estudio que mostraba para una gran mayoría de jóvenes el ingreso promedio era. se inventaron. Se convirtió en una expresión de moda. de Generación Pachy Palmanon. No sé cuánto es Pachy en. Vamos a buscar en dólares. Penmanon es mil dólares. Ah, entonces el ingreso. Uh -huh. Manon. Creo que era ganar 800 dólares al mes. 880 dólares. Wow. Para, para Corea es bastante bajo. Pagar la renta Y entonces viene bien con los padres. Entonces. Eh, ese tipo de es la, ese tipo de Esa es la generación. ¿esa la que se, eso es lo que se ve actualmente. Eso fue, la, eso fue un estudio que de... hubo hace unos 10 años. Y en general ha estado empeorando este entonces. Que no sé cuál es la situación actual. Pero también ha habido una inflación de... Inflación de cómo se, costo de vida y cosas así. Entonces no sé cuál es el, la física actual. Pero en Corea, especialmente en los, a mediados del 2000... Hasta mediado del 2000, hasta el final, hasta comienzo del 2010, tuve moda la expresión ¿cómo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a solucionar este problema de la generación que gana 80 dólares en promedio? La generación que gana poco. En coreano la dicen pash permanence Moda por lo ideal o sea algo, algo mucho mejor sería como está país europeo donde hay hay mejor balance entre trabajos entre profesiones profesiones de oficio profesiones manuales ¿no? trabaja manualmente en la fábrica trabaja en la tasa todo eso esa gente gana tan realmente casi tan bien como gente que trabaja en los oficinas pero en Corea todo eso está concentrado en la oficina. Trabajan en empresas, mm. no hacer ningún trabajo manual. En cuanto Entonces, a esa parte también, me imagino que, que actualmente la migración de jóvenes, a causa de que no pues consiguen trabajo, la migración de jóvenes coreanos a otros países eh, me imagino que subió también. Uh... O sea, se preparan en, en Corea, pero salen a, a salen de, de, de su país por, por, el, por esa falta de, de trabajo. ¿Se está viendo actualmente? Uh, ah, eso es otro punto. Mm. O sea, sí, o sea, la gente quisiera en general irse a otro país, típicamente Estados Unidos. Estados Unidos, típicamente. Um... <risa> Eh, pero en general la mayoría no habla inglés muy bien, entonces no se sienten confiados como para estar migrando a otro país. Y ahí es donde viene parte del problema de la educación también, porque mucho de la educación, especialmente el japón toda esa educación privada que leí, en realidad no está enfocada a aprender uh -huh. cosas, está enfocada a tener mejor puntaje a las pruebas. y Especialmente no las pruebas del colegio, pero las pruebas... De, de admisión a la, a la universidad. Esa es el, como el, la, la finalidad única. Entonces, hay muchas especializaciones que se hacen en los ha donde se dedican a resolver los problemas específicos que aparecen en las pruebas. Y las pruebas de admisión a la universidad, digamos las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales um, ha habido una necesidad de las universidades ranqueadas de poder de necesitar diferenciar entre los estudiantes. Todos se sacan un 7. O sea, en Chile el puntaje máximo es un 7. Eso es lo que decimos en Chile. Si todos se sacan un 7, o coreano, si todos se sacan un 100 eh, puntaje, las universidades uh -huh. ranqueadas van a recibir, qué sé yo, 5.000. Por lo van a recibir como un millón de gente, de gente que aplicó, que se sacó uh -huh. un 100. Pero ellos necesitan elegir a que se a 10.000, ¿no? mil. dicen, uh -huh. necesito que la gente tenga menor puntaje que hacían en las universidades. Las pruebas están súper difíciles. Y como ¿cómo diríamos, como irreal, y y, no sé cómo es se dice, unreal. Irreal. Uh, las pruebas y no, real, son, sí. no son muy reales. Por ejemplo, digamos que hay una prueba nacional sobre el idioma castellano o idioma extranjero, y en vez de preguntar uh -huh. cosas de conversación y todo eso, te traen, qué sé yo, un, una, un, una parte, un, te traen unas páginas de Don Quijote, dicen que analice algo, traen algunos textos complicados, y textos súper roquete, o sea, textos que nunca se usan, pero necesitan ser sobrecomplicados para que muchos fallen, para que tengan un puntaje más, más bajo. Okay. Para poder diferenciar entre diferentes That's estudiantes. Bad. Para que algunos tengan un 100, wow. para que otros tengan 80, 95, 90, etc. Entonces, tenemos esas pruebas. Entonces, mucha gente tiene puntajes altos en las pruebas de inglés. Sacan, y sacan puntajes altos, pero no pueden hablar bien. y No, puede, ni, no pueden ni leer bien, por lo más. No. Y, ni escribir bien. <ríe> Solamente pueden tomar pruebas bien. Entonces... Y, okay. y me han contado a gente que, que son profesores universitarios, o sea, he escuchado de segunda mano de gente que son profesores universitarios que dicen uh, que dan las clases con gente que toma las pruebas nacionales sobre, qué sé yo, humanidades, sociales, y que son preguntas sobre filósofos y teóricos y todo eso, En las clases y no saben nada no saben nada, wow. saben, saben dar las pruebas, se pre pero se preparan básicamente para la prueba y ya. Claro, y lo raro es que en las pruebas aparecía todo eso, en las pruebas aparecen los filósofos y le dicen, analízame qué dice este filósofo, analízame qué dice este teórico, qué es este fenómeno social, todos lo responden súper bien y sacan 100, <ríe> los puntajes, pero cuando uh -huh. <ríe> le dicen, escríbeme un, no sé, una tesis, o discutamos sobre esto, no lo pueden hacer. Muy pocos que pueden hacer. Hay una crisis, especialmente en humanidades y ciencias. General la, en la universidad. Uh, ese es el otro problema de la educación. Que no, no se enseña. Realmente no se aprende mucho. O sea, esos son los... Todo lo que le dije hasta ahora son los aspectos macroscópicos, ¿no? Grandes rasgos. Y obviamente siempre ha habido uh -huh. y siempre hay una esfuerzos de minoría de tratar escuelas alternativas, alternativa. hay gente que, hay mucha gente que um, se da por vencido <ríe> en medio de la educación, que sé yo, uh -huh. uh, que tenía como meta ir a la universidad muy buena, ¿no? Y sacaba puntajes muy altos. Por ahí en, uh -huh. qué sé yo, en Chumaquio. En estado básico, uh -huh. es, eh, echó a perder un semestre. A gemarlos, y malos Dice: Oh, ya no tengo oportunidad, ya no puedo ir a universidades altas. Solamente voy a poder ir a las que están wow. como arranqueadas medianamente. Eso no vale la pena porque eso no me van a ayudar a obtener un trabajo. Así que no voy a estudiar. Muy buen <ríe> O sea, sí. Desisten. Oh. Desistir. O gente que. Wow. A menudo hay gente que. Porque las pruebas son tan complicadas, son tan difíciles. Las, la enseñanza que se da en las, en las escuelas también es muy difícil. Entonces, a menudo gente que. Uh, gente que todavía trata de ir a la universidad, pero no le salen puntajes en, alguna en algunas asignaturas. Por ejemplo, típicamente matemáticas. Matemáticas a menudo la gente no sale muy bien puntaje. Entonces, cuando se dan cuenta que. El puntaje acumulado hasta ahora no es muy bueno en matemáticas. Dicen que como estrategia para la universidad, yo uh, voy a ir a ciencias sociales no voy a hacer nada de números, nada de matemáticas. Ya dejan de ir a las clases de matemáticas y se dedican a... porque tienen que entrar a la universidad. Entonces, eh, y el puntaje de, el puntaje de matemáticas se refleja mucho menos en el caso de ciencias sociales. Y se versa, ¿no? De que se especifica. Y deja, y deja de lado completamente las la señorita en el colegio, no la universidad, en el colegio hay cosas así también uh -huh. um, pero, pero hay excepciones también como la gente que, que disfruta hacer lo que le gusta hacer y hacer y a menudo hay mucha presión y, y hay gente que busca que hay gente esto. que se sale del sistema, que, que sí, quiere claro, ir contra el que sistema es. o algo así. Sí. Okay. Y cuando el estudiante lo hace por sí mismo, hay mucha presión de la familia a que no lo haga. que esto va a arruinar el futuro. Sí. Va a arruinar el futuro a la persona y a la familia, me supongo que también. Va a ser mal visto por la sociedad. <risa> claro. Wow, es claro. compleja la situación. Sí. Ah, a bueno, causa de eso que... también otro otro tema social que ha surgido por eso, que muchos jóvenes, eh, no sé si, um, en Chile decimos no pololean, ¿no, no tienen novios, novias? Ah, solteros. Pero solteros de casamiento, ¿no? Pero ¿cómo se dice lo otro de...? Pero novio o novia. Pero eso, eso El, ha bajado. ¿Que estén en pareja? Eso, tener parejas. O sea, que ya no formen parejas. Ajá. Okay. Eso está en declive. También está en declive casa, casamientos, gente que ¿La se natalidad? Casa. O ¿Ah? sea, que ya la natalidad, me imagino que la estás de natalidad Y la también natalidad es, también. Todo eso está en declive. Natalidad, casamiento. Por lo que, por, por... ¿Por lo difícil o por la presión uh, eso de la es, educación? Eso es más complejo. Um, es por la... Un, un aspecto es la economía. Es porque uh, la economía de ahora, a menos que uno tenga un trabajo que pague muy bien, es difícil que una pareja uh -huh. se independice de sus padres y puedan pagar su propia renta. Entonces, okay. uh, entonces es, es casi imposible salir de la casa de, de los padres donde están. es un trabajo que paga que pague muy bien. Entonces. y también lo otro es <ríe> la industria del, del ¿cómo se dice? de real estate. Si bienes, tienes hipotecarios Corea está uh -huh. tiene una forma muy um, abnormal. Hay mucho. Uh, inversión oportunista en hipotecas ¿sí? es hipotecas, creo ok uh -huh. uh, y las casas están súper caras eso es un aspecto okay. que es difícil pagar la, la renta, tener una su propia familia y lo otro es que a menudo las familias como de medio clase familias que están que como están medio estables económicamente media, piensan que son de clase media uh -huh. Tiene muchas expectativas de los casamientos. En, en, piensan que el intercambio de regalos, o, intercambio, o sea, el valor de los regalos que es una representación uh -huh. del estatus social de la... Oye, tú te vas a casar, o puedes comprarle una casa a los padres, sí, cosas así, cosas, un auto, o no sé. Entonces, um, wow. eso también... Eh, actúa como presión social. Pareja que está empezando a casarse. Entonces, uh, está pasando todo eso? Es complejo. Muy la difícil, muy porque, difícil, para digamos, los jóvenes. Sí, porque, digamos, según las cosas que tú miras, las noticias, el blog, eh, Siempre tratan como de mostrarte, o en páginas inclusive oficiales de, de Corea y ministerios de exterior, tratan como de mostrarte una cara bonita, como de, de que eso no se está viendo allá, de que es el país perfecto, o cosas por el estilo. Bueno, o la comida, la comida es rica para ricos cara. y pobres. <ríe> y la televisión es muy entretenida. Okay. Uh, pero está ese, ese, esa crisis económica, está eso. Y la gente si tiene dinero, entonces, muy... Todo en Corea es muy, es muy agradable si uno tiene dinero. Si tiene dinero, claro. Si tiene dinero. Wow. Eh, creo que es como en toda parte también. Claro, claro. El dinero lo marca todo. Es la etiqueta para entrar a cualquier lugar. Bueno, eh, pues yo creo que está bastante largo el video de respuesta. Okay. Eh, básicamente respondiste casi a todas las preguntas y ideas que tenía acerca del, del sistema educativo. así ¿Ah, Ok. Eh, antemano, muchas gracias. Sí, <ríe> eh, pues puesto que ya está un poquito largo el video. Supongo. Lo ¿Ah, sí? llevamos 50 sí, minutos hablando. 50 minutos. <risa> Exacto. Ajá. Entonces, pues, de antemano te agradezco mucho eh, por tu colaboración. Eh, Cantar mi edad. Ok, entonces y, le mando el video eh, como un MP4, ¿no? Sí, por favor. Te voy a mandar un link donde sí, lo puedes bajar. También un link donde lo puede uh -huh. ver, como preview. Desde... Editamos. Ok. ¿Qué? Uh -huh. ¿Qué Sería estamos? correcto. Vale, vale, muchas gracias. Gracias. Que tengas buena noche Buenas noches. Gracias. Bueno, adiós. adiós.